A propósito de este video que se hizo viral en el día de ayer, el señor de la camioneta echando ah, sí, la basura sí. en un punto de San Francisco, mi amigo Cristian me manda este audio. El señor estuvo anoche en el programa de Alex y me gustaría... No, eh, porque esa es la línea el, el del área de Alex. Bueno, quiero... No, no, eh, no sé acusar, si es eh, eso porque... Este. El, no Bueno, no ustedes me van a dejar que si quiere Alex me desmienta. No, yo no, no, o sea, no, no, en lo particular no, es no pienso que, que, que eso sea la... No, no es que hay un, hay un plan de hacer ahogar Así que yo en y, y hasta que pero pues es ese, primera, pla que pero pero ese plan era mucho, no, muchos pero ese plan yo gente yo, yo te voy a por el a. propio ayuntamiento. Sí. Yo estoy hablando de algo que un amigo televidente me manda y solamente esperaste que yo escuchar, que yo dijera. Pero que qué bueno que te identificado, que, que él es un la defensor idea. a ultranza de ese ayuntamiento. Ya, ya, ya, por favor, ven, permíteme Dímelo, terminar bien. la idea. Dilo. Sí, sí. El amigo, tele el, el, el, mi amigo Cristian me dice, el señor, cuando él vio el video el señor fue al programa de Alex a disculparse, o sea, eso es lo que yo voy a referir y quiero poner esta nota que él me manda, que no la pude mandar a piensas, Francia. O sea, un ciudadano no, fue a disculparse porque se hizo viral. Él no pensaba que eso iba a pasar el señor. Buen día, Carolina Medina. Oye, el, el se escucha, muchachos. Adelante. Oye, el señor del agua de la basura fue a programa de, de, de a la noche y se disculpó sí. eh, con la ciudad, con el síndico, con el ayuntamiento. Pero particularmente yo digo que no es nada poner 10 basura 10 fundas, donde hay 50. ¿Cuál es la diferencia? pero se disculpó anoche. Yo lo llevaría... A la, ¿Tú sabes qué yo haría? Lo llevaría a la Fiscalía... Claro. Y le pediría al, al Ministerio Público... Que lo someta. Que lo someta. Y en el sometimiento pediría un abreviado y que la, la sanción sea que los fines de semana durante X tiempo ponga a disposición estoy su de, co, estoy de acuerdo, para, sac, para sacar la sanción? basura. Sí. Eso era, Francis, no era otra cosa. Exacto. Exacto. Mira lo que dice el 3815... No, que... Eh, eh. Dice buen día en Los Almanzar, da pena con <ríe> la basura. Barriar. Mira hay lo que dice plan. el 3815. Debemos juntarlos eh, juntarnos los eh, juntarnos los moradores y llevarse la frente a la vivienda del alcalde señores, en Los Almanzar. Señores. Pero una preguntita, a, atención a Catherine Guillermo y a su familia allá en Rivera del Jaya. El alcalde, no yo, sino el alcalde a través de este programa, se comprometió el jueves de la semana pasada en ir a esa comunidad a intervenir la, la, la zanja que hay. ¿A dónde es eso? En la ribera del Jaya. En la calle. O sea, él lo hizo públicamente, está grabado ahí, lo podemos buscar. Yo, porque eh, claro. Atención, Catherine, ¿ha ido el alcalde con los equipos que prometió llevar a intervenir la zanja? A, a darle Espero tu respuesta. Sí, la idea fue que uno nos dijo acá a través de, de, de la llamada que iban Bien. a ir a darle mantenimiento porque se está esperando un trabajo de fuerza mayor que haga el INDRI, pero nos gustaría saber si ya fueron, si el ayuntamiento fue a limpiar eh, esta zanja, esta, esta... esto no es una cañada, ahí, sino, eh, la, esta, bueno, es una zanja ahí en la calle B que cruza con todo el eh, eh, barrio Puerto Rico y demás. Que lamentablemente los ciudadanos también echan la basura ahí, es un trabajo constante que hay que hacer porque no hay conciencia, pero eh, lo que se hacía anteriormente, y de hecho yo recuerdo que Fulvio no lo decía, iban una, por, una vez por semana a limpiarla y volvían y echaban la basura. Pero sí se comprometió Siquio sí, Entonces muchachos, seguimos con los WhatsApp. El eh, 7074 dice, el preguntarle al encargado de limpieza del ayuntamiento, que ya se le leímos, de Lualmanzar. Eh, vamos a ver, muchachos, la tablet. Por cierto, y cambien esos camiones tan feos que andan en la calle, destartalados, Ahí horrible. nos mandaron el video, muchachos, no sé si ustedes quieren que lo, lo, pues, lo ponemos, del señor? señor pidiendo disculpa. Vamos a ver, está eh, bien. Inmaculada lo mandó, vamos a ver. Ahí está, eh, donde según ya me han informado, pues el señor se disculpa con el pueblo de San Francisco de Macorís, con la alcaldía y, y admite que fue un comportamiento irresponsable o sea que no debió de hacerlo ¿pero por qué la, la estaba tirando ahí? ¿era por una cuestión de incomodidad con el ayuntamiento? No, a... te digo que aquí la gente está acostumbrada a que no tener una funda en su casa y ya sabe que la pone atrás en la... o en el motor y la tira en el en la masa tienen mucha funda, no tienen una no, no, no. Mira, Mira, eh... Quizás decir la gente claro. está generalizando, sí. porque en mi caso yo aguanto la basura dentro de la casa hasta que la pueda aguantar, ¿verdad? Y cuando la saco, el día que le corresponde pasar al camión, no pasa el los perros. Los perros yo voy, voltean, tú tienes mira, que estar todos ropa, los entonces, días entrando a parar, de la funda los perros. Toribio Camilo... Mira, yo voy a incrispar en este momento a Eric Risset, que me ha dicho y me ha dado la información y cuando le he mandado los reportes de las llamadas inmediatamente Actúa que se ha reducido al máximo o en una gran cantidad la ausencia de la recogida, porque la frecuencia es lo que le afecta. te digan la gente del Mansar que tiene no, que autorizar no, la recogida. No, no, precisamente la Camilo, ya, lo Camilo, eh, ya, yo, ya yo, lo, no lo podemos dejar yo yo de lo que aquí. dicen los, los funcionarios óyeme, y los propietarios de las empresas. Sí, y que nos dijo aquí en la entrevista: nos es para recortan, dejarlo de lado, no, es para no, yo, yo abandonarlos. No, a su suerte Feria, mi si amigo, siguen pero esa forma si yo nos pues, dijo hace dos días aquí que el porque arreglo... aquí hay que recoger la basura ahora la gente tiene que poner de su parte pero la responsabilidad del, es el, la de los que también. están responsabilizados sí. por ley claro. yo estoy de esa labor y estoy criticando los vertederos improvisados que irresponsablemente Gente que el camión le pasa por el frente como quiera se la lleva y la. Tira. Pero no significa Oye, abogado, lo que está pasando ¿tú con el eres ayuntamiento que ejerce materia penal. ¿Cuál es el motivo de los linchamientos? Cuando la gente ve que la justicia no funciona, cuando hay una impunidad más allá de, se produce los linchamientos. De la gente. una conciencia. Entonces eso mismo está pasando con en la, la sociedad. Yo también la están quiero que tirando a la calle porque el ayuntamiento quiero, no cumple con su obligación de recoger la basura, ese es el problema, el claro, no hay que y buscarle y otra la, al gato. Como yo dice. quiero que Francis también produzca una conciencia con el ayuntamiento de San Francisco, con la alcaldía y con, y con Soluciones. Francis ayúdame sí. a crear una conciencia con ellos. Siquio nos dijo aquí hace dos días que el arreglo del vertedero estaba en un 85%, seguro Siquio está viendo el programa. Por eso que Pero no hay razón para que, que haya trazo lo que estoy diciendo. el Jan, ¿tú recuerdas que nos dijo que faltaba como en una semana, ya iba a estar listo? Sí, o sea, sí. se les ha complicado. Yo no, creo no, que además que Pero él tranquilo. se comprometió, se comprometió a ir a la ribera del Jaya, una gente que tiene un problema con una zanja, y estoy ando, llamando ando, para allá. Bien, eh, vamos a la, a la pausa. Regresamos en breve, señores. No se vayan, hay más contenido todavía.